¿Usted de acuerdo con el aumento del pasaje interurbano? Esa es la pregunta del día. Háganos el feedback al 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Estaremos respondiéndole su, su, su respuesta, ¿no? Estaremos dándole al público a la información de lo que usted opine y también de la respuesta que usted nos dé a esta pregunta. Recuerde el número 3381 ¿Está usted de acuerdo con el aumento de pasaje interurbano? Esa es la pregunta Muy bien, vamos a continuar entonces mis amigos Con el desarrollo del programa del día de hoy 18 de enero del 2022 y Saludo a Carolina Medina que está con nosotros Buenos días Buenos días amado, buenos días a los muchachos acá en el canal Buenos días a toda la gente que está con nosotros Los días avanzan este mes casi finaliza. Y así con ellos todas las informaciones del día a día, Amado. Es increíble las cosas que vemos y pasan. Muy bien, vamos a invitar a los amigos, Carolina, que nos tomemos un café juntos. Muy bien. Un café, pero que sea Mamá Candín. Nuestra variedad de café Mamá Candín le damos a tus mañanas ese sabor y aroma que buscas para iniciar el día. Tienes que probarlo. Mamá Candín en presentaciones de media libra, una libra y el sobrecito de café para dos o tres coladas Mamá Candín Nuestro grano de café arábico Es de sabor y aroma exquisito Se está produciendo en la Loma de los Tabucos Desde 1930 Desde ese momento Estamos produciendo la materia prima Que produce este excelente café Así es que Salud para todos Salud Salud, amado mm. Gracias Carolina Muy bien, señores. Continuamos. Eh, aumentan entre 5 y 10 pesos el precio del pasaje. Bueno, vamos a ver. Las dos principales federaciones del transporte en el Cibao, Federación del Transporte de la región norte, Fetranreno, y el del Carmen, Fetranreno, de la Altagracia y Central Nacional de Trabajadores del Transporte CNTT anunciaron un aumento de entre 5 y 10 pesos al pasaje a partir de este lunes. Aunque dirigentes choferiles de esta ciudad se negaron a dar declaraciones a la prensa al respecto, extraoficialmente dijeron que las alzas se deben a un reajuste para equilibrar la sostenibilidad del sector que ha sido golpeado por los precios de los combustibles, así como por el aumento de los precios de las piezas de los vehículos y los productos de la canasta básica. Algunas de las 143 rutas que pertenecen a la CNTT están eh, que viajan a los municipios de Baitoa, Sabana Iglesia, La Cuesta, La Sierra, La Canela Alto, Del Yaque, Tamboril, Licey las provincias Santiago, Duarte, Samaná, Puerto Plata y las que viajan a las cuatro provincias de la línea noroeste. Así es que ahí están las imágenes y ahí está la información. O sea que estamos en una situación de alza del precio de los pasajes, no solamente a nivel urbano, interno, ¿verdad? sino también interurbano. Muy bien, antes de continuar con el tema, vamos a saludar a Francis Rodríguez, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Carolina. Buenos, Buenos días, días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y estaremos compartiendo este trabajo de este día martes, ¿verdad? Bien, adelante, Carolina. Bien, a propósito eh, de las declaraciones que el, ofrecía el presidente Luis Abinader, entre ayer, de que es insostenible, es insostenible para el gobierno continuar subsidiando el combustible a los sectores que lo hacen. No sé si fue así, pero vemos que inmediatamente sale la información porque no había escuchado algún interés. Eh, o motivación del sector transporte a aumentar los pasajes eh, del mismo cuando sale la información del presidente Luis Abinader de que deberán evaluar ese aspecto al día siguiente vemos el aumento eh, del transporte anunciado por, por los gremios que los representan como hemos dicho todo recae sobre la gente, sumarle Sumarle este aumento al costo de la vida de las familias que usan el transporte público, que ya de por sí está muy elevada para todos, está muy elevada para todos, porque la manera en que han aumentado, en que ha ido aumentando todo lo que nosotros consumimos, servicios, la canasta básica, todo lo que el dominicano consume día a día, está por las nubes y los salarios básicamente son lo mismo. Cada día somos más pobres, ganamos menos, porque si las cosas aumentan, pues el dinero rinde menos. Entonces, ¿podríamos nosotros entender que es un, un modo de presión al gobierno para, su, para que no vuelva a hablar o descarte esto que estuvo expresando? Las cosas que a mí me parecen, a veces que, que no logro entender, el subsidio a algunos sectores, estamos hablando de empresas privadas, ah, pero que el sector transporte, el transporte público, es público porque la gente la usa, pero es un negocio privado y muy lucrativo, porque para usted poder obtener una franquicia, para poder entrar a una de las rutas, no es con 20 mil ni 50 mil pesos, y si se le permiten, si la cantidad de vehículos que esté, no esté lleno. O sea, todo lo que se da, todo el mecanismo que se da para usted poder ingresar a las rutas, a las diferentes rutas o puntos. Entonces, no es público. Es una empresa lucrativa como cualquier otra. Entonces, si nosotros vemos la cosa de ese punto de vista, entonces habría que subsidiar, básicamente, a todos los sectores del país. Lamentablemente, los choferes, Siempre se han quejado de que el combustible, de que las gomas, de que todo lo que hace, de, to, de todo lo que ellos usan para poder dar ese servicio, que está elevado, que el, costo, que el precio no le alcanza, lo que le cobran al pasajero. Señores, pero no hay algo más injusto, poco sincero, que lo que pasó aquí en plena pandemia, cuando se regularizó la cantidad de personas en un vehículo. Ellos decidieron aumentarle cinco pesos al, al interurbano en la, en, la, en la ciudad, porque iban a montar menos pasajeros. ¿Y qué pasó? Tal vez lo cumplieron por una semana. Empezaron a montar a todo el mundo, agrupado, y mantuvieron el alza igualito, no lo bajaron. Entonces, cuando no hay una regulación de los sectores, de la gente que da servicios al ciudadano, esto es lo que viene pasando. El más afectado, el cuchillo se le clava al ciudadano. Y qué bueno, en un momento determinado se criticó mucho los diferentes, eh, lo, los diferentes métodos de transporte que el gobierno ha venido implementando. Desde el metro, los teleféricos, que dijo este señor Marte, el senador, que eso eran cajita volando. El Carrito que. Con ¿Cómo? un carrito volando con siete gente. Un carrito volando <coughs> con siete gente, ese que se fue de la fuerza del pueblo porque este país necesita una gente como él. Ustedes se imaginan a Marte. Antonio Marte de presidente. Eva, Marte va a gobernar. Entonces, ese es el senador que la gente eligió, ese es el que representa a su comunidad. Entonces, cuando nosotros vemos el comportamiento de sectores como este, que no sinceriza, no se sincerizan ante los ciudadanos, o sea, ante quienes de ellos, o sea, de quienes ellos se benefician, porque no les importa, y aún así reciben ese subsidio, esa ayuda, y mantienen un constante aumento, y siempre quieren ejercer una presión, qué bueno que, continúe, que se continúe desde el gobierno que inició en los gobiernos de Leonel Fernández, que ha, ha sido sistemático, la creación de diferentes métodos de transporte para la gente, para el sector, para, eh, públicos, transportes públicos, para quitar la fuerza que ellos en un momento determinado tenían, que aún mantienen, pero mucho en mucho menor nivel, en un, en un nivel menor. Entonces, ante todo esto, lo que podemos observar, que no hay una regulación, aquí se aumenta, todo el que quiera aumentar, aumenta, el tema de los precios en los establecimientos, ni decir, a nivel farmacéutico, ni decir, a nivel de laboratorios ni decir que ya se le acabó el negocio a esta gente porque más adelante estaré pasando la información de que ya están disponibles, ya están disponibles las pruebas rápidas en la farmacia San Miguel, 650 pesos cuando usted tiene que pagar casi mil pesos en un laboratorio. Eso es parte del abuso y que es permitido por el gobierno. O cuando un producto a usted le sale a 5 o 10 dólares y usted lo venda a 30, usted está abusando y lo está permitiendo el Estado. Entonces, con estas son de las cosas que nosotros debemos romper. Y ustedes saben por qué el gobierno aperturó y liberó el acceso a las pruebas rápidas, porque se le iba a crear una situación con el disgusto y el descontento de mucha gente que de manera abusiva ha tenido que gastar miles y miles de pesos en esos laboratorios para que un bendito seguro te apruebe una PCR. Entonces, cuando nosotros vemos todo este tipo de cosas y de que no hay una regulación, y de que no hay un enfrentamiento desde el gobierno para garantizar nuestros derechos y de que no se nos abuse, esto es lo que tenemos. Que inmediatamente sale una información en la que ellos se van a ver afectados, presionan con aumentar. Bien, gracias Carolina. Uh -huh. Francis. Bueno, miren, el, el tema aquí del mercado es sumamente incomprendido por el Estado parece ser, porque... O está muy de, claro... Mercado, ¿eh? Del mercado. Del, por del Estado, mercado, por el Estado. Por el Estado. No el municipal. Ya, ya. ya. O los, eh, vamos a... Se entendió Ya, el, entendí, llamado, no. ya eh, el tema del negocio en la República Dominicana es que las libertades comerciales y la procura de la de la apertura, dejó al Estado dejar fluir, dejar andar. Empezamos por lo, lo, lo principal, que es la comida. Si me pueden bajar un poco el retorno. de ¿Qué es la comida? ¿Qué es lo que nosotros nos referimos? Que el Estado debe de intervenir los mercados, econo eh, eh, eh, la, la, la, las importaciones, la demás. ¿Por qué? Porque tiene que garantizar comida o canasta familiar a su pueblo. Un pueblo sin acceso. Mira lo que es Cuba, mira lo que es Venezuela, mira todo lo que está pasando en otras partes. Pero cuando empieza a, entender la, a comprender la parte de administrar los recursos, cuando ha tenido que dejar de lado una reforma que era obligatoria, desde el año 2012 y se fue posponiendo porque políticamente no nos gusta. Y eso resta, eso resta voto. Pero no hemos llegado al momento de comprender de que del Estado no se puede seguir chupando. No se puede seguir sacando mientras el resto, mientras el resto paga. Directamente, como es el caso de la clase media, clase baja, porque el empresario, el millonario, le ha rentado más esta pandemia que al que no tenía negocio, que somos nosotros. El Estado sí tiene que obligatoriamente sincerizar estos mercados, y me voy a referir entonces ahora a los combustibles. La garantía de muchas empresas instalarse aquí que generan entre 1.000 y 500 empleos o, o 2.000 empleos es la de subsidiarle el combustible cuando el Estado lo que debe es garantizarle energía permanente. Y muchas de estas situaciones se han ido librando y como quiera tienen los subsidios ...en combustible, mientras tú lo pagas casi a 300. Y cuando hablamos entonces del sector transporte... ...que no son sinceros, porque realmente no son sinceros... ...el interurbano, el, el urbano es de gas... ...y el gas es el combustible más económico. Cuando suben dos pesos a la gasolina... Eso no es verdad que le afecta. Le afecta al sindicato que está recibiendo una cantidad de galones que lo están vendiendo allí en la salida en agua como si fuera una estación de combustible compitiendo con las estaciones de combustible que tienen fijo un beneficio. Entonces, tenemos unos mercados que no es tan sinceros. El Estado ahora va a tener que enfrentar el grito del pueblo, cuando se empiece a formar en la conciencia social de que hay que hacer que el Estado sea proactivo en cuanto a su proyecto de sincerización y de no subsidiar más, pero quiero que sean sinceros, cuando ya barrigol no esté recibiendo los cuartos que recibe en combustible y las demás empresas, por ahí usted le saca todo el listado, que no lo tengo a mano, que hay que buscarlo, se podrá entonces hablar de, de cuál sería realmente el costo, o la carga que va a tener este pueblo. Entonces Luis, que está en un proyecto de reelección, no sé hasta dónde, estará el pueblo conforme que a pesar de pagar la canasta familiar cara, también tenga que pagar los combustibles. Ya estamos pagando, a, como ha dicho el sector eléctrico, la factura eléctrica. Nunca he sido, nunca he tenido la comprensión de qué es lo que yo pago, de qué es lo que yo consumo, cuando tengo todo el día en la calle y apenas permanezco las 5, las seis, la, las siete horas de, de dormir para volver a, a la faena. Entonces yo creo que aquí en el país el ciudadano tiene que empezar a, a entender cuál es la realidad que va a vivir el, el Estado, producto de que no puede sostener esos subsidios que han creado por años para poder sí. atraer la empresa. Entonces hay que ver la reacción Mira, de la el... empresa y hay que ver la reacción de, del sector, ¿Nuestro problema, cuando nos sincericemos de verdad. Nuestro problema sí. básicamente ha sido que hemos permitido la existencia de islas de poder. En los años, hasta 1961, durante el gobierno, del, durante la dictadura de Trujillo, aquí no hubo más que una mano que movía la cuna, que era la mano de Trujillo. Y ese tipo de cosas no pasaban. A partir de 1961, cuando el pueblo se siente liberado de esa mano que mueve la cuna, eh, definitivamente todo el mundo a, tomó eh, acciones basadas precisamente en el criterio de la libertad, de la democracia, etc. Independientemente de la convulsión política, los grupos comenzaron a formarse y aquí se formó una, una, una unión de cho, choferil que fue la más fuerte, la Unión Nacional de Choferes Sindicalizados Independientes, una Chocin. y una HACOCIN que estuvo regenteada por dirigentes políticos, sobre todo del Partido Revolucionario Dominicano. Si quería paralizar el país, llegó un momento en que si quería paralizar el país lo hacía. Y entonces los políticos, de alguna manera, querían tener a una ChoSin de su lado, o por lo menos no enfrentarse con un HACOCIN. Así como Nacho Sin surgieron otros movimientos choferiles y los choferes se adueñaron de una parte De, de la, las rutas, que son de, propiedad, de la de los del ayuntamientos erario. son los que deben regular. No, la ley dice que, no, la ley, no, lo de la ley, hay una ley, aquí, hay una aquí, ley, a los la municipales, ley 63 dice otra cosa. Es okay. que. Que la ley 6317 18 Tiene año. que hacerlo conjuntamente la, es, con es el ayuntamiento. Intran, es el intran que resuelve eso. Pero no vamos a entrar en bueno. esa discusión teórica. Lo que yo quiero significar aquí es que hemos permitido esas islas de poder. Aquí hay gente que se ha hecho multimillonario siendo Sindical. sindicalista. Uh -huh. Antonio Marte, por ejemplo. Juan Ubiere, por ejemplo. ¿Ve? Entonces, ellos están abogando por un aumento, ellos han decidido un aumento de pasaje totalmente ilegal, porque contrario a la ley 63.17 que dice cómo se debe hacer, cómo se establecen las rutas y cómo se debe establecer el pago por las rutas. Lo que quiere decir que lo que ellos están haciendo es ilegal. Pero ¿quién los enfrenta? Nadie. Ahí es que está el problema. ¿Qué es lo que, es lo que ocurre? El Estado Dominicano tiene necesariamente que desembarazarse de los choferes del transporte público para que nosotros podamos vivir con cierta paz. Que no me diga un chofer a mí que está sufriendo los embates del aumento de, porque, de los combustibles porque ellos utilizan el combustible más barato. Mientras yo pago 270 pesos por un galón de gasolina, que creo que ya aumentó más, ¿sí? 270 pesos por un galón de gasolina, ellos pagan 140 por el, por, el, por el galón de gas, ¿ok? Lo que quiere decir que yo estoy pagando el doble de lo que ellos están pagando. Entonces, yo no me quejo porque, bueno, yo tengo que seguir viviendo. Yo tengo que echarle combustible a mi vehículo y seguir utilizándolo como mi medio de transporte. Ahora, el que no tiene que montarse, el que apenas lo que tiene es un motor o no lo tiene, tiene obligatoriamente que utilizarlo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado que no le está prohibido y, y, y hay que partirle aquello donde la espalda pierde su honesto nombre cuando se opongan y hagan huelga y tiren gente a la calle y hagan rebuse? Es que el Estado dominicano as, asuma el transporte público en la República Dominicana. Por eso pasa en todos los países del mundo. Sí. O con empresas privadas. Pero con una serie de condiciones y obligaciones, ¿ok? Que las hacen semi semiprivadas. ¿okay? Entonces, aquí en San Francisco de Macorís, las asociaciones de choferes no han querido nunca que, que la, la ONSA eh, establezca corredores de. Pero porque que... no le ha dado la gana y porque al gobierno no ha tenido la suficiente entereza para partirle aquello donde la espalda pierde su honesto nombre, ¿verdad? Chima para abajo de la cintura, deben de partírselo para que se establezca un mecanismo de transporte que permita que el pueblo pueda gozar de transporte confortable, seguro y barato, Pero que no lo tiene ahora. ¿Tú recuerdas lo que pasó cuando intentaron traer lo, la, las, las guaguas pollitos? Hicieron manifestaciones. No dieron, pero eso fue. Y ellos mismos se quedaron con ellos. Entonces, ¿cuál es Entonces el problema? El problema es la maldita política uh -huh. como se lleva en este país. Los candidatos a la presidencia o los candidatos a síndico, los candidatos a regidor, todo el que se candidatea no quiere pelearse uh -huh. con el sector transporte porque el sector transporte le permite para los mítines y para todas esas uh -huh. cosas porque. Oye, me están en el mundo de la política, no solamente el transporte no es solamente un negocio, también sí. el transporte es una no isla de poder, pero también es una actividad política. Mira, Y esa, ese maridaje, con el perdón, Francia, ese maridaje que se da ahí no permite que al, cuando, cuando el candidato llega al poder, los lo enfrente. enfrente. Entonces, nosotros, el pueblo, estamos definitivamente, o sea, toda la ciudadanía estamos definitivamente a merced de unos políticos irresponsables en el manejo de las cosas públicas y de unos transportistas chupasangre que lo único que quieren es su dinero. ¿Cuál es la solución? Que la sociedad se empodere y se enfrente y diga como aquel poema de René del Rico Bermúdez, con su cara más plebe y pendenciera, le diga, señores, ya está bueno, coño. Adelante. ¿Qué pasó? La, mira... <risa> ese quedó como no, no, sin palabras. No, que no una tira. mirando la cámara. Hay una tira cómica que se llama Sin Palabras. Tuvo buena esa. Sí, fue que no vía nadie. Entonces, fíjate una cosa. Cuando yo hago el recuento de lo que ha sido la vida de la, de la República Dominicana con la procura de, pro, de procrear empleos, porque una es una creación eh, constante... Y es válida porque los gobiernos han tenido que, que apelar para tener empresas importantes en la República Dominicana, inversión importante. Pero no obstante a eso, a la misma empresa o empresarios do, dominicanos han, se, han, se han aprovechado de esto. Una infraestructura eléctrica deficiente que no garantiza energía constante. <tose> se tiene que tener una planta o inversor. Pero del inversor, muchos de nosotros, yo sé, no tenemos inversor. Pero, ¿Por pero, qué? Porque hemos pasado a las 24 horas oye, oye, y ha sido oye, Francia, menos los apagones. Oye, Francis, este es un país tan desgraciado. Y este es un país con, que, que nosotros, nosotros vivimos en este país porque adoramos esta tierra. Sí. Porque mira... Yo Tú pagas una yo maldita Francis. luz carísima y tiene que tener un inversor que te cuesta un billetaje. Bueno, solamente... Una batería, batería. cuesta 7 o 8 mil pesos. una 9 mil y pico. Ah, ya 9 no mil y pico. Yo, y son yo, cuatro yo creo que voy a hacer una colecta para... Pero oye otra cosa. La, no oye otra grave. cosa. Tú pagas la maldita agua y tiene que tener un tinaco obligatoriamente y, y si una te... bomba. Y que que si te, te suba el agua allá arriba y una para... que te robe, que te la coja del servicio público. Pero súmale la planta al, al negocio. Entonces, porque el negocio como un inversor no funciona. Todo eso es a costa del Estado. Incluso si tú te pones a pensar, <risa> si tú te pones a <risa> pensar los costos que tiene una empresa, y voy a decir una cosa: que nosotros somos hoy, nosotros somos asalariados de esta empresa. Pero realmente. La empresa tiene un costo en, en cuanto a por empleado, producto del sistema eh, jurídico que tenemos implementado desde el año 92, que son logros o logros del sector laboral, del, de, de los, del trabajador. Pero pronto para poder compensar la sensibilización de estos costos que tienen las empresas en República Dominicana, que a la fecha se han mantenido por los subsidios o aprovechándose de los subsidios, que yo sé que ya no era necesario o no son necesarios, sino que paguen igual porque el costo de la energía se ha reducido el uso de la planta pero ellos siguen recibiendo su subsidio en combustible, es decir, le mandan 500 galones a, a por empresa, un ejemplo, a un sector eh, empresarial organizado, que reciben miles de galones, y distribuidos entre sus socios. Vaya usted a ver, ahí se vende, sí, todo. se usa sí. gratis, andan en el país entero en sus jipetas. A costa de nosotros. Y hay muchísimas cosas que no están ya definidas en beneficio de la empresa misma para producir bienes en favor de los, que, de los empleados. No hay una combinación, sino que todo es beneficio. Entonces, al sincerizarse y quitarle los subsidios, es un reajuste que a la vez el Estado va a tener que cargar para que nos los devuelva en algún beneficio al bolsillo de nosotros los dominicanos. Ese es el gran hándicap. Entonces, cuando tú tienes esta, esta situación y decir que a nosotros nos está costando más cara la, la, la, el combustible, la luz, la comida, que es lo más importante. Cuando hablamos de la medicina, no, eso no ahí tiene... me pone a pensar, digo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo, la verdad, me pregunto, y repito. le perdón, Amado, yo pregunto. Yo fui a comprar una, un asunto para el estómago, nada más. Y gasté 600 pesos anoche. Dos mm. días de, de salario, prácticamente. Cinco dos, días, y dos días de, de... trabajo. Señores, de señores el, ¿saben cuál es el problema? El problema es, el problema es que aquí hay un empresariado voraz. Aquí en este país hay un empresariado que no se para ante nada si de cuarto se trata. ¿Cómo fue que tú dijiste el otro día? Señores, aquí hay... Tú empresa. dijiste eh, con respecto al, a, al costo de cada uno. Es decir, todos hemos tenido que sacrificar algo. Sí, sí, ¿Y sí, ellos? Nada. En la madre, óyeme, la madre. Óyeme, ¿A dónde? Nosotros... En la madre. Nosotros... En la madre de la madre. verdad, da. Solamente hagan este ejercicio. Siéntense a mirar que de una surtidora de paleteros, en 15 años, en menos de 20 años, se hace un emporio económico. Sí. Solo en este país pasa. Fíjense que de una farmacia pequeña que comienza con poca cosa, en poco tiempo usted tiene una un emporio farmacia. y una red farmacéutica. Fíjense que los negocios en este país florecen y es por eso. Porque nadie se sacrifica voluntariamente, pero el Estado tampoco obliga a la gente. Miren ese tema de la, de la prueba esta. Hoy te hablando de la prueba Un ya, abuso. Farmacia. Ya dije de ahí en la farmacia. 650 sí. pesos se Me le acabó. Me preocupa el negocio. una cosa con esa prueba de la farmacia y es el hecho de que quién te aplica la prueba, tú, no, mismo. tú mismo. Sí, tú mismo. Entonces eso. Como podría... cuando tú vas a, a verte si tú estás embarazada. Sí, sí, sí. sí Francia, <risa> gracias, <risa> muchas gracias. Muchas gracias. <risa> Pero temo, ¿tú sabes qué temor yo tengo? Que la gente no se la sepa aplicar correctamente. Por ejemplo. Bueno, las te instrucciones bueno, están la, y no es una eh, cosa. si te hace la inversión de 600 pesos? Porque okay, yo, sí, pero 600, yo te voy a decir una cosa. 650. ¿Tú te si usted crees te hace la inversión tú, de los 600 pesos? Intrúyete. Exacto. Y, y, pero ¿tú te eso. crees que tú, tú te crees que tú, tú mismo te va a parar en un espejo y te va a meter ese hisopo no, eh, no, hasta, eh, a, a donde te, hasta donde te, hasta sí, sí, te lo. Es un hisopo. es como un hisopo. Si tú lo no, hablas rápido la prueba tú te la haces Es como un hisopo que te mete vi, por la nariz. ¿Tú nunca te has hecho la hecho por el aliento o por la saliva? No. Oh, no. es por la nariz porque hasta ahora Cuando es la que a sentir la, la comezoncita, tú te vas es a sacar esa vaina tú mismo porque incómodo. no es otra gente que te lo está metiendo por ahí eres tú entonces ahí es lo yes. es que me preocupa que la gente no tenga la suficiente los laboratoristas del país ya fijaron posición en ese sentido sí. pero le cayó todo el mundo arriba porque es que ellos han abusado, el precio, han abusado, han abusado del del no es posible señores que una cosa que le cueste Señor. ciento y pico de pesos quinientos y pico de pesos ¿Eh? Porque a cualquier enfermera, amiga suya, usted le, le dice que se lo ponga. Esa es la única preocupación que tengo. Pero ¿de que es una manera de paliar el abuso que están cometiendo? Claro que, que sí. fue muy tarde. El gobierno lo hizo. Sí. Tenemos una llamadita. Adelante. Vamos a tomar buenos la llamada días, para hacer el Dios cuarto. mío. ¿Quién nos habla? Eh, Janine, ¿cómo están? Francis, Carolina. Hola. ¿sabes? Buenos días. Buenos días. Eh, mira, Amado y Carolina, viendo el y Sánchez, viendo la situación de la prueba de la farmacia, otro negocio. ¿Por qué otro negocio? Porque esa prueba es como cuando tú quieres una analítica solamente por el momento, pero cuando tú necesitas esos resultados para tú llevarlo a tu lugar de trabajo o, o otro lugar donde te especifican que tú tienes que llevar todo documento escrito, entonces uh -huh. tienes que ir a la clínica a pagar para que te la hagan. Es Entonces, verdad. eso es una prueba rápida por el momento. Oh. Están siguiendo que sea es otro negocio de comercio. Bueno, es pero, es una prueba no, pero, ti, pero mi dama, también está la opción porque uno de los aspectos que el gobierno plantea es para descongestionar los puntos eh, de pruebas. No para reducir ya, también. Ajá, descongestionar. Exacto. Pero señores, en relación a eso que yo... Del 25 plantea, para acá. Del 25 para acá. He gastado un dineral. No, Ahora. No, no, no, eso no tiene de, de ahí, del 25 para atrás, fue otro dineral. <risa> pero escúchame. Bueno, porque nosotros este estamos atacados eh, eh, constantemente no, no, por la no, gran no, no si, la, si, la, si la, si la oyente se fue o está. Eh, pero que el lo teléfono. escuche, porque eh, la preocupación de ella es válida, pero debemos de, de orientar no, no. sobre este punto, Francis, que es si usted necesita para su trabajo. Eh, para viajar, no sé si en el aeropuerto la, la recibe la de salud pública. Sencillamente usted sí. va a salud pública y le sí. dan su cuando documento. Octubre, eh, Fuiste fue, con el de salud pública. Salud yo, yo pienso y... que lo correcto hubiese sido hacer, hacer que las empresas bajen el costo. Porque la prueba que tú te aplicas es como media. Queda como. Pero que también está. Es que mira, lo que ha pasado con los laboratorios en este país ha sido abusivo. Sí, el sí. gobierno debía. Eh, eh, el gobierno debía de romper no con esa ir. cadena de beneficios abusivos no ante el pueblo no. y había una presión que se estaba dando francis había una presión social que se estaba dando por debajo con estos laboratorios eh, para sí. cerrar amado de algo que tú significaste que, que que me pareció muy válido estoy muy de acuerdo tú mencionabas islas de poder estos mm. sectores de poder sí. y sería importante mencionar algunos el sector salud señores sí las aseguradoras Eso, quién va a enfrentar una, a esta gente una, es una molestia una se arma ahora y en poco tiempo compra todo el toda Señores. la ventana. Señor